esto tiene que cambiar no sé cuándo porque la policía aquí no patrulla no patrulla ¿Qué le robaron lo atracaron no me onda? atracaron me cacharon ahí mismo así como ahí me, me cacharon ahí me tiraron al suelo de golpear y me pusieron un pie arriba y entraron tres me llevaron tuve ese romo y ahí me llevaron el dinero de la caja me llevaron como como me llevaron el celular me llevaron con casi 30 mil pesos ¿En qué onda bueno, a me... Ahora mismo, como está esto, yo tengo que durar lo menos eh, eh, tres o cuatro meses para ese dinero de beneficio para atrás. Aproximadamente, eh. ¿a qué hora surgió usted? A las la dos y media. De la tarde. Sí, pero en el día entero no había pasado la policía, ni después de la mañana y en la tarde, en la noche todavía no había pasado la policía por aquí nunca. ¿En qué llegaron los sujetos? ¿Qué le dijeron? En un motociclo. Pues? ¿Qué le dijeron? Eh, Nada, me dijeron es un atraco, queremos todo lo que hay aquí. ¿Logró usted identificarlo? No, no, no pude ver bien, porque te digo de una vez me dieron con el revuelve ahí y me tiraron al piso ahí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Esto tiene que cambiar, no sé cuándo, porque la policía aquí no patrulla. No patrulla. ¿Qué le robaron usted? ¿Lo atracaron? Me atracaron, me cacharon ahí mismo, así como ahí, me cacharon ahí, me tiraron al suelo de golpe ahí. me pusieron un pie arriba y entraron tres. Me llevaron, tuve ese romo ya ahí, me llevaron el dinero de la caja, me llevaron como, como me llevan el celular, me llevaron con casi 30 mil pesos. Tuve. ¿En qué mismo? Me, Ahora mismo, como está esto, yo tengo que durar lo menos eh, eh, tres o cuatro meses para hacerse ese dinero de beneficio para atrás. ¿A ¿Aproximadamente eh? a qué hora ocurrió usted? A las a la dos y media. ¿De la tarde? Sí, pero en el día entero no había pasado a la policía, ni después de la mañana.